¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sé que estoy trayéndole videos muy interesantes para ustedes. Pero siempre me están pidiendo, ¿no David? ¿Cómo se dice o qué no debo hacer en Brasil? Pues aquí les tengo el video que tanto me pedían. Inclusive... Pueden ir activando ahí la campanita porque se vienen muchos videos interesantes Espero que este video de verdad les guste Antes de comenzar este video por favor no olvides de dejar tu like Que ayuda mucho a este video De suscribirte que, que está en este botoncito rojo aquí que no cuesta nada y me ayudas Y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me escribas Y siempre estemos interactuando por allá Así que comencemos con este video Entonces, mi gente, este video se trata de cosas que no debes hacer o decir en Brasil. Hay cosas que a veces, puede ser que el portugués es parecido, casi tiene algunas palabras en español que se puede entender, pero se pueden malinterpretar. O cosas que no debes hacer, no sé, porque somos, es diferente la cultura. Entonces aquí yo te traigo 10 cosas que quizá tú no sabías o ya sabías, o no sé, quizás para que tú lo compartas. Comencemos ser impaciente, por favor, o sea, acá en Brasil tienes que tener paciencia para todo, porque si no tienes paciencia no vas a llegar a ningún lado, porque para hacer algún documento, para sacar algo que tú necesites, un papel, ir al banco, lo más fácil que tú quieras, pues tienes que hacer fila y tienes que tener paciencia, acá las personas tienen un poco de paciencia y... Tú tienes que tenerla también, porque por ejemplo yo no estoy acostumbrado, eh, en mi país Bolivia siempre estamos como que todo es ágil, yo lo hago así que es mucho más ágil que acá, no es tan burocrático creo yo, pero acá todo es, el número que sacaste pues tienes que esperar y es, varía entre 25 a media hora la espera. Entonces tienes que esperar en todo, inclusive hasta cuando estás haciendo una llamada y necesitas algo, pues tienes que resolverlo. Y cuando es fines de semana, pues tienes que esperar que sea entre semana porque no te van a dar la solución. Acá las personas acostumbran beber mucho, o sea, les encanta mucho la cerveza, lo que yo he visto. Entonces es bien común ver a personas en cualquier parte, en un barcito tomando una cervecita. Inclusive en cualquier restaurante siempre hay combo, combo, eh, dos shops shot creo que le dicen así o no sé cómo le dirán eh, para compartir entonces siempre hay alguien que está tomando su cervecita con un amigo una amiga y, y siempre tienes que compartir entonces eso no tienes que verlo como que algo algo que no es normal porque aquí siempre es como tomarse un refresco un agua una soda pero es normal no sé si te has dado cuenta, bueno, en mi país Bolivia somos un poco más rescatados, más conservadores o, y tenemos, o vergüenza quizás de mostrar nuestro cuerpo o qué sé yo, pero acá no, acá eh, se siente mucho en la libertad y eso me parece estupendo en Brasil, que no se fijan cómo eres y si te vas a la playa, eso pasa, por ejemplo, en la playa. Mucho de que tú vas a la playa y ves de todo tipo de cuerpo y quien más sufre complejo es la mujer. No hay que estoy gordo, que me queda este rollito, que esto no me queda bien este bikini. Pues mujeres no se preocupen, tienen que amarse como son, son hermosas como son. Y ahora ya también los hombres también tienen complejo, ay que estoy gordo, que esto, que no sé qué. Pues no se complejen, acá en Brasil no tienen eso, esa vergüenza ahora. Ya se muestran tal y como son, se aceptan tal y como son y eso es buenísimo. De verdad que sí, entonces tienes que perder la vergüenza, no tienes que ver con mala cara, porque es normal. Se aman tal y como son y creo que debemos ir perdiendo esa vergüenza de, de que no queremos mostrar nuestro cuerpo. Amémonos como somos. Si eres boliviano o eres de alguna otra parte del mundo y vives en Brasil, pues no te quejes de la multa. Por eso siempre te aconsejo de que leas cada contrato que tú vayas a firmar ahí, ta, ta, ta, leas bien qué es lo que te quieren decir cuál es la multa porque todo es multa inclusive cuando estás andando de auto se si alquila si uh, alquilas o qué sé yo fletas un auto para ir a cualquier parte de brasil pues ten cuidado con los semáforos porque los que te sacan la multa están escondidos y no te y tú no sabes y solamente te das cuenta cuando llegas a tu casa y ya tienes ahí el sobre de la multa que te hicieron entonces Siempre ten cuidado de las multas, no te quejes cuando hagas algún, qué sé yo, a, a algún papeleo, pues fíjate o cuando adquieras algún servicio porque siempre tiene multa por, por debajito de esas letras pequeñitas. Tienes que respetar a los demás. Brasil es un, es un país tan hermoso, tan hermoso y, y que no hay como que, no se fija mucho en lo que tú haces, ay mira porque cuando, bueno, yo vengo de un país donde muchos se fijan de lo que tú haces, de lo que no haces, critican de lo que tú haces o no haces, pues aquí en Brasil les da igual, porque es tu vida y tú haces de tu vida lo que tú quieras. Entonces aquí tienes que aprender a respetar eso, ¿no? Si tú ves a alguien diferente, con un color de pelo diferente, que tú no has visto, que para ti sean algo no tan común, porque no vamos a decir algo normal, porque lo normal es subjetivo, entonces no tienes que admirarte de eso. Aquí existe mucha diversidad y existe mucho eso, ¿no? De que tú ves y cada persona pues se viste como es, actúa como es y como quieres ser. Y eso me parece excelente porque nadie tiene que apuntarte a nada porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Entonces ah, yo creo que tenemos que perder esa cosa de de señalar a las personas, porque todos somos seres humanos y somos independientes. Nunca rechazar un libro o cuando te regalan algún, qué sé yo, alguna lectura o algo o siempre. Aquí, por ejemplo, estoy teniendo el hábito de leer un poco, de conocer, porque aquí tienen ese hábito que me parece sensacional de poder leer un libro, de saber. Acá me encanta ir, si yo pudiera, les grabaría un poco de alguna eh, librería para que ustedes vean de tan hermoso que es, tantos libros y me parece muy bueno que tengan ese hábito de leer entonces nunca rechaces un libro y intenta leer ¿no? porque siempre a veces en algunas conversas la policía siempre en alguna conversa sale algo referente a algún libro entonces me parece estupendo de que nos vamos culturizando cuando vayas a una casa de algún brasilero de alguna brasilera, de alguna familia pues tienes que comer lo que te inviten. Y acá lo cultural es comer arroz y frejol o feijón, como le digan. Siempre lo va a haber. Esa es la comida básica del brasilero. Arroz y frejol y su bife o su pollo o su farofa. Entonces, ya sabes, si vienes acá vas a comer mucho frijol y arroz. Entonces Y a mí me encanta. Así que no tengo problema con eso porque amo el frijol. Inclusive hago feijoada, feijón... Entonces me encanta, me encanta, me encanta. Y mucho ajo porque aquí les encanta el ajo. Una cosa que no debes hacer si eres turista y vienes a Brasil por paseo, por no sé, dos semanas, pues nunca demuestres mucho de lo que tienes. O sea, sales a la calle, más esto es para eh, cuidar tus pertenencias porque... Brasil, claro, es una, una ciudad, no vamos a decir peligrosa, pero sí donde hay un poco más de, de robo y, y estas cosas, ¿no? De inseguridad. Eh, entonces, ten cuidado siempre de no demostrar que tú tienes más cosas porque te están vigilando por ahí. Así que trata de cuando salgas no mostrar mucho el teléfono o que tenga mucha pertenencia o dinero o esto. Nunca digas que tienes mucho dinero. Así que cerrado. Los brasileros son muy amistosos, son muy acogedores de una forma de que reciben al extranjero de la mejor manera, la mejor recepción. Son súper cálidos, son súper eh, así como que quieren hacer amistad, expandir sus conocimientos y conocer nuevas culturas. Y eso me gusta mucho del brasilero, así que no te cierres a conocer nuevas personas. Conoce, no tengas miedo, porque aquí es como que cuando te conocen, hola, ¿cómo estás?, Bienvenido a Brasil, ah, te gusta. Entonces ellos son así, ¿no? Como que ya te dan el abrazo y quieren que seas su amigo. Entonces me parece fantástico, ¿no? Te cierres a esos, eh, conoce mucha gente porque son muy... Eh, muy acogedores en esa parte e inclusive cuando yo llegué a Brasil hace tiempo hace tiempo cuando yo venía con mi familia me acuerdo que yo te hice amiguitos cuando era niño todavía hice amiguitos y me, me acuerdo que me invitaban a su casa sin conocerme con mucho tiempo y me invitaban a comer, almorzar entonces era espectacular de verdad que era buenísimo así que conoce aprovecha, no te cierres no seas tímido o tímida 10. La última cosa que no debes hacer Botar tu basura en cualquier parte Acá tienen esa cultura que creo que en mi país falta un poco de tener un poco así de... De botar la basura donde tiene que ir Aquí por ejemplo yo hace tiempo cuando llegué Yo estaba con mi botellita, con mi lata de soda y me acuerdo que ta, lo tiré Y todo el mundo, no me dijo nada, pero todo el mundo me miró Y era como que, ¿por qué lo botas ahí? sabiendo que hay un basurero. Entonces, cuando llegues acá, pues tienes que tener ese hábito de botar la basura donde tiene que ir, ¿no? En el basurero. Hay muchos basureros donde tú puedes dejar. Por ejemplo, donde yo vivo acá en Curitiba, existe la separación de, de todo lo que es inorgánico y orgánico. Así que aquí tienen un poco más, creo, esa cultura. Puede variar dependiendo de cada estado de Brasil, pero tienen esa cultura de botar la basura donde tiene que ser. Así que, no olvides de eso porque si no todo mundo te va a mirar así como que. ¿no? <ríe> así que espero que de verdad te haya gustado este video. Pues este video lo hice para que tú cuando quieras venir a Brasil o ya eres de acá y recién acabas de llegar y no sabes algunas que otras cosas que los brasileros hacen o que tú tenías curiosidad, pues espero que este video te sirva. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides de dejar tu like, que ayuda mucho este video. De suscribirte a mi canal y de dejar tu comentario, que ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.